Este domingo, 19 de septiembre, 10 de la mañana, Polideportivo de Dulcenombre. Empieza la verdad para el equipo de Lancaster. Estará recibiendo al cuadro de El Palencia de Curridabad. Primero de dos partidos. Para ver quién sigue adelante en este torneo. Víbalo, disfrútelo A través de las diferentes Plataformas de TV Cartago Digital Domingo 19 de Septiembre, 10 de la mañana Polideportivo De dulce nombre Lancaster, frente al cuadro Del Valencia FC De Curridabat